Hola, buenos días. Eh, comenzamos ya la sesión tercera de la estrategia empresarial. Eh, gracias por esta asistencia. No sé si dejamos un minutillo más de cortesía porque son las 10 en punto, las 11 minutos. minuto. Y no sé si queréis que esperemos un minutillo más. Vamos a esperar un minuto más de cortesía. Eh, y comenzamos con como donde lo habíamos dejado ayer. Voy a compartir un PowerPoint. Vamos a ver. Un segundo. Aquí está. Todo. Vamos a... Bueno, ¿se ve bien, eh, Miriam, la diapositiva, el slide? Sí, se ve todo perfecto. Vale, pues voy a reducir pantallita aquí. Y comenzamos un poco donde lo dejamos ayer. Bueno, de, los, de las dos sesiones anteriores habíamos visto en la primera parte que había que mirar hacia dentro de la empresa para crear estrategia empresarial y después mirar al mercado. Si, hoy también vamos a ver si creamos una empresa nueva o si lo que nos han encomendado es eh, diversificar o crear una nueva línea de negocio o, o ampliar lo que sea crear. Eh, al final de la sesión veremos... Un modelo que se campan, el del lienzo, que es un modelo hoy imprescindible para crear estrategia y empresa, es fundamental. Y ya se da por hecho en este modelo, que es el de generación de, de modelos de negocio, que siempre va a haber una sinergia con empresas, sobre todo con, con proveedores, pero no tiene que ser necesariamente con proveedores. Nosotros estamos haciendo sinergias eh, ahora mismo con empresas eh, con, un buen, con un resultado muy bueno en el mercado. Y estas sinergias son empresas que están en el mismo sector, con actividades distintas, pero que se complementan. Y eso es lo que hay que buscar. Pero antes de crear esta estrategia empresarial, muchas veces también hay que mirar en el interior, en el interior de tu empresa y ver que podrías también mejorarla simplemente con acciones internas, que se nos olvidan. Si se puede crecer sin estrategia, es decir, lo que viene en la pantalla, lo que más se vende puede ser menos rentable que lo que menos se vende. Podemos vender mucho de un commodity, un commodity es un producto que ya está muy manido, en un mercado muy maduro, que todo el mundo lo tiene, que lo único que se valora es el precio y que tú o tu empresa puede vender mucho de ese producto, pero porque lo tiene que tener para tener presencia en el mercado y ser considerado en el mercado como alguien, pero que realmente ya no aporta rentabilidad. Pero sí que puede mmm, valer, aparte de porque te da presencia en el mercado, porque soporta muchos gastos estructurales. ¿Qué pasaría si dejas de venderlo? También los gastos estructurales bajarían. Pero con los productos que son más rentables y que se venden menos, ¿podrías potenciarlos para compensar esto? Ese análisis hay que hacerlo siempre. Eso es lo que eh, en la industria y en el Lean, en el Lean Factoring, eh, se habla de operaciones. Que las operaciones suelen ser ingenieros muy avezados en optimizar los recursos y los tiempos. Siempre están viendo cómo bajar costes y optimizar tiempos. La mayor producción en la menor unidad de tiempo con el menor coste. Eh, y a veces se podría ganar y facturar más y ganar más margen haciendo simplemente esto, sin pensar tanto en la estrategia. Entonces, bueno, quería dejarlo claro para pasar a, a la siguiente slide, que es... De Vamos a ver, no me deja pasar aquí. Bueno, habíamos hablado que las sinergias más importantes venían siempre con, con otras empresas que se podían asociar y que era gran paso para crear la estrategia. Eh, antiguamente la estrategia se podía hacer más normal simplemente con, con otras fórmulas como podía ser um, a los inicios de, de las cadenas de las grandes cadenas de supermercados. Eh, como el recurso limitado de la estantería es el que es, las grandes cadenas de alimentación te proporcionaban un lineal para que tú pudieras poner tus productos. ¿Qué hacías para poder poner más productos? Sacabas nuevas marcas eh, y nuevos gustos y si era posible incluso los publicitabas en la televisión o en otros medios para obligar a que esas grandes cadenas de, de distribución de alimentación se verán obligadas a cederte más espacio para que tú pudieras poner más productos. Como el espacio era limitado, necesariamente tenían que sacar a tu competencia para ponerte a ti. Y esa era la guerra. Intentar sacar siempre productos con, que era el mismo producto, pero con distinto envase, distinto color, distinto nombre, con la excusa de sacar a tu competencia de, de ese lineal. Habida cuenta de que también ese lineal tiene un coste, es decir, no es lo mismo que pongas tus productos en el lineal de abajo del todo que en el medio que arriba. Y eso se pagaba, pero se amortizaba. Eso es una estrategia. Pero no es una estrategia que realmente suponga lo que decíamos al principio, un cambio en la estructura y en la organización. La, eh, hoy, tal y como se concibe la estrategia, sí que produce un cambio en la organización y tiene que estar preparada para ello. Estas energías con estas empresas son empresas que tienen que tener un buen conocimiento del mercado, tienen que poder crecer... Con, contigo. Hay que delimitar muy bien cuáles son las funciones y tareas de todos los socios que tienen estas sinergias, pueden ser varios. Cuáles son los beneficios que va a ganar cada uno, esto es un resumen de lo de ayer, y eh, saber y comunicar bien al mercado y transmitir. Os voy a poner un ejemplo que, que a mí eh, pienso muy a menudo en él y no deja de sorprenderme. Hay una empresa líder alemana en España, desde hace muchísimos años, que tiene un producto excepcional. Con un envasado excepcional, con un precio carísimo, desorbitado, con una logística muy buena y con un servicio de atención al cliente, postventa y de stock, disponibilidad de stock muy buena. Pero es que hay otra, otra casa, otra firma, alemana también, que tiene lo mismo, pero mejor. Y está en, cuarta, en la cuarta posición en España. Y nunca he entendido por qué. Bueno, sí que lo he entendido. Y es porque no ha sabido comunicar y transmitir al mercado. Primero. Segundo, porque no hay talento dentro de esa empresa. No saben cómo llegar a donde hay que llegar para decirle al mercado que ellos son mejores. Pero es que encima son un 40% más baratos. Y yo he visto ensayos y he hecho ensayos con ellos. Y, y el producto es contundente. Y he trabajado... No importa el producto. Pero el caso es que son los cuartos. Por eso puedes tener un producto buenísimo, una logística buenísima, un servicio postventa, puedes tener todos los ingredientes. Si no comunicas, y no sabes llegar al mercado, estás perdido. Y luego el talento. No hay nadie en esa empresa que tenga el talento suficiente para llevar a la empresa donde tendría que estar. Eso es idea, eso es genialidad. Y hoy vamos a hablar de la genialidad, de las ideas, del talento. El talento es un componente fundamental. Y luego, las sinergias que haces con estas empresas, el mercado, decíamos ayer, que lo tenía que entender para que no desconfiara, para no, que no pensara que ahí hay algo raro en esa colaboración de empresas. ¿no? Y ya eh, lo que cierra el círculo es que a través de estas sinergias de empresas, entre todas, se consiga dominar el mercado. Es decir, los poderes de decisión, los que deciden qué producto se consume o qué servicio se contrata, les puedas controlar, puedas condicionarlos, puedas eh, inducir a que compren el producto y forzarles de alguna manera. Y eso se hace más a menudo de lo que parece, sobre todo por los líderes. Ahora vamos a dar un ejemplo general. Esto, esto parece muy teórico, pero no lo es tanto. Y es el ABC de la estrategia empresarial que existe hoy. Es la estrategia más común y la que el mejor resultado da para una empresa normal. No, no estamos yendo a un Facebook, no estamos yendo a un Inditex o a un Balmar o, o a un Google. Vamos a ir a una empresa normal, a la Fisille, o si queremos crear una empresa. Imaginemos que nosotros somos la columna de la izquierda y tenemos cinco productos. El producto A, el B, el C, el D y el E. Estos cinco productos suponen el 80% de lo que nuestra empresa factura. El otro 20% no lo ponemos, no nos importa tanto. Nosotros nos movemos en una región. Pongamos que eh, vendemos nuestros servicios o nuestros productos dentro de una región. Una región, que pueden ser varias provincias, una región. El producto A, eh, somos los cuartos en posición de ventas. Es decir, hay nuestra competencia, hay tres empresas como nosotros, que están mejor posicionadas en la venta de ese producto. Y, sin embargo, para nosotros es el producto que más vendemos. Pero estamos los cuartos en el mercado con ese producto. Del producto B que vendemos, que no tiene nada que ver con el A, que es otro dentro de nuestro negocio, en nuestra zona vendemos, estamos posicionados los terceros. Es decir, hay dos empresas competencia nuestras que están vendiendo más que nosotros. Respecto al producto C, nosotros somos los primeros, somos los que más vendemos. Sin embargo, en nuestra empresa computa ese producto como que es el tercero en nuestra cuenta de resultados que aporta facturación. Y en el, bueno, y el producto D, pues el cuarto lugar en la plaza, y el producto E, pues en la quinta posición de, de nuestro mercado local. Ahora vamos al fabricante que es nuestro proveedor que nos vende estos productos. El fabricante que nos vende el producto A, que es la columna de aquí en medio, el fabricante que nos vende el producto A, a nivel local, está posicionado como el tercero. La competencia de él, que son otros fabricantes que venden el mismo producto, hay dos por delante de él que venden más en nuestra zona. Pero a nivel nacional, a nivel nacional este fabricante es el número uno. Sin embargo, nuestra área de influencia, nuestra zona, está posicionado el tercero. Luego es muy bueno, es líder. Y nosotros encima con ese producto estamos posicionados los cuartos, Luego, hay una posible sinergia y un acuerdo con este fabricante. Mira, señor fabricante, tú aquí estás posicionado en el tercero, hay tu competencia, fabricante, te ha comido el terreno, nosotros, es un producto que es, el, que es el producto que más vendemos, pero es que hay otros tres, como nosotros, como nuestra empresa, que venden más de este producto en la plaza que nosotros. Entonces, con ese producto que más vende mi empresa, y quiero crecer más con él, y tampoco tú estás bien posicionado porque eres el tercero, vamos a aliarnos para ver qué sinergias podemos hacer y posicionarnos mejor, de manera que siendo el producto que yo más vendo, en vez de ser el cuarto de la plaza, me posicione el segundo de la plaza o incluso el primero, si no te parece mal, y tú también pases a ser el segundo o el primero de la plaza. Claro, este fabricante, que también vende a todos los demás las demás tiendas o almacenes como nosotros también tendrá hechas sus sinergias y sus acuerdos con las otras empresas, que son competencia nuestra. Por tanto, hay que hilar muy fino y saber cuáles son los intereses de este fabricante con nuestra competencia y ver si puede haber un acuerdo de colaboración mutua y en qué consistiría esa colaboración para poder crecer los dos sabiendo que no va a haber traición por ninguna de las partes y que se va a echar la carne en el asador, como se dice aquí. Es decir, que realmente va a haber un compromiso y una implicación. Y ese compromiso e implicación significa que va a haber acciones conjuntas que realmente se van a llevar a cabo por las dos partes y que se va a colaborar en equipo. No significa que cada uno va a ir por su lado, no significa que el proveedor me va a dar mejor precio para que yo venda más, que un proveedor te dé mejor precio para que tú vendas más, no vas a vender más, vas a perder margen. El precio está en tercer cuarto lugar. La gente dice, es que si no, no tienes precio no es competitivo. Que no. Mirar, el precio lo condiciona. La percepción de lo que tienes delante. Lo que para mí vale mucho, para ti puede valer poco. Porque cada uno somos distintos. Yo valoro una cosa en ese producto que tú valoras otra. También, también determina el precio la escasez. También determina el precio y la inmediatez. Si yo necesito algo y lo necesito ya, estoy dispuesto a pagar más dinero por ello que si puedo esperar. Pero si lo necesito ahora, pago más para que me den ahora. También la utilidad que te reporte en cada momento, ese producto hoy no me, no me supone nada y mañana me puede suponer mucho. Con lo cual puedo pagar más por él. Y después, otro factor que determina el precio es la marca. La marca genera una demanda inelástica. Es decir, genera una demanda que estás dispuesto irracionalmente a pagar un dinero simplemente por el hecho de que es esa marca. Luego, al final, el precio le condicionan tantas cosas que está en el tercero o cuarto lugar. Está cómo satisface ese producto la necesidad. Está el servicio que presta, el servicio pues venta el asesoramiento del fabricante. Hay miles de cosas antes del precio. Entonces, una excelencia con un fabricante o con otra empresa no es que tú consigas una mejora en un precio, es que acciones conjuntas, comprometidas y coordinadas, se hacen para posicionarse mejor en el mercado. Si nos vamos al caso C, el producto C, nosotros somos los primeros en nuestra plaza, somos los que más vendemos de ese producto, el fabricante también está posicionado como el primero y además está posicionado como el primero a nivel nacional. Si algún día pasáramos a la posición cuarta en nuestra plaza, dar por seguro que no nos ayudaría, porque es líder indiscutible, entonces no nos necesita, pero en el primer caso sí. Y en el segundo caso también se podría ver. ¿no? Es el segundo producto de nuestra empresa en facturación. Estamos posicionados los terceros de la plaza, pero él está posicionado el primero. ¿Por qué se va a volcar en crecer más con nosotros si ella es líder? Bueno, sí, puede hacer que nosotros consumamos más y quitemos facturación a nuestra competencia. Pero seguramente le tocaría... Y le, le tocaría directamente a sus clientes, que también para él son importantes, puesto que está posicionado el primero en la plaza. Eh, no sé si me explico. Por tanto, esta, estas mesas de negociación y estas estrategias hay que pensarlas muy bien. Y por eso, en el, en el slide anterior, he hablado de cuáles sean los beneficios de las sinergias de empresas para crear esta estrategia empresarial Por tanto, dentro de esto hay que crear confianza del producto en el mercado. Cuando tú quieres recuperar un mercado con un producto que no es el líder. Porque si no creas confianza en el mercado con este producto, lo tienes muy difícil. Una vez que has creado confianza, vas creando marca, hablando de la marca y de las bondades de la marca. ¿Por qué? Porque en el momento que creas marca, es más difícil de que te eche después la competencia. Porque cuando buscas algo con marca, estás buscando un montón de valores que rodean al producto, que van mucho más allá de lo que el producto en sí mismo hace. Por tanto, crear siempre marca, incluso vosotros, cuando estáis en Linkedin, cuando estáis en, el, en un mercado que es conocido por el resto, estáis creando una marca personal, personal brand. Porque hay gente que busca a un profesional con nombres y apellidos. Entonces, cuando estáis actuando en el mercado, también estáis creando marca. Es importante tenerlo presente. Y también cómo se consigue posicionarse mejor cuando estás el tercero con un producto que está al cuarto, haciendo talleres, haciendo ensayos. Llevando a tus clientes a las fábricas, consiguiendo certificaciones que avalen para dar esa seguridad que hemos dicho y credibilidad en el producto. Eh, remitir a tus clientes a trabajos ya realizados anteriormente para que vean el resultado tan bueno que ha dado. Y eso puede ser que le estés vendiendo a cada interlocutor algo distinto. A uno les estás vendiendo vanidad, a otro seguridad y garantías, a otros rapidez en la ejecución, a, otro, a cada interlocutor le estás vendiendo algo, pero... Tienes que saber cómo comunicar y transmitir al mercado las bondades de ese producto y lo que le rodea, aparte de la, de la estrategia que estés haciendo, porque si no comunicas bien, seguimos con el problema que hablábamos al principio. Hay un argumentario para cada tipología de cliente. Por tanto, no es el precio, son acciones conjuntas, estratégicas y coordinadas. Ha sido un poco rollo, pero creo que se entendió. Era fundamental. Porque digo rollo en el, en el sentido de que, bueno, eh, el slide era con mucho número y letra y parecía muy abstracto, pero creo que el concepto era muy interesante. Si vemos esto, fijaros qué manera de definir tan buena lo que es un Netflix, lo que es Globo, Globo, eh, no sé si allí es conocido, Globo es eh, una empresa de, de servicio a domicilio de comida. Entonces, por eso dicen que el pecado es la buena. Son los... Los siete pecados digitales. Y esto, pues ha sido vírico, eh, ha sido viral, perdón. Uh, ha ido de WhatsApp en WhatsApp. Y si qué bien está diciendo. Es que clava, clava perfectamente en una sola palabra el contenido de las personas que participan en esas empresas. Hay una segmentación oculta en esas empresas. Hay unos perfiles que definen esas empresas, Netflix, Globo, Instagram. Y fijaros cómo ha habido alguien con un talento que ha sabido captar estos perfiles y expresarlos en una sola palabra, y que ha ideado esta comunión de conceptos. Esto lo que significa es que el talento es la pieza clave de la estrategia empresarial, porque una persona que tiene talento en la inteligencia emocional, en la empatía y en las habilidades sociales, es la persona adecuada para que, sumado a un conocimiento de las empresas, de las organizaciones y de las estructuras, cree la verdadera estrategia empresarial. El talento se diferencia de las habilidades, en que las habilidades es algo que tú has adquirido con la formación reglada y no reglada, y con tu experiencia de vida, con tu experiencia profesional. Entonces, cada vez eres mejor en algo. Pero el talento es aquello, valga la redundancia con lo que naces, que es inherente a ti, intrínseco a ti, que muchas veces, como te ha acompañado toda la vida, no sabes que lo tienes y que hace que con la mitad de esfuerzo y en la mitad de tiempo consigas mejores logros y objetivos que aquella persona que se ha estado entrenando para lo mismo mucho más tiempo y con más ahínco que tú. Ese es el talento. Vale, pues este talento, si no está en la empresa, hay que buscarlo. Y si está en la empresa, hay que darle la formación añadida suficiente para que sea líder de esta estrategia. De todos los talentos que hay y de las, y de las, las siete superdotaciones que hay, o de las siete inteligencias que hay, que ha, eh, hay personas que destacan en las letras, que son capaces de componer poesía y literatura de una manera increíble, que al mismo tiempo tienen torpeza en los números, en el álgebra, en el cálculo. Luego está la inteligencia de, la, de las matemáticas, gente que es muy buena en matemáticas y en física, es capaz de memorizar números increíbles y fórmulas, pero no es capaz de memorizar el nombre de una calle. Y luego está esta inteligencia o esta superdotación que es el de las artes, gente que tiene una habilidad especial para la música, para, eh, para a veces también um, pintura, manualidades. Hay otra inteligencia que, u otra superdotación que es eh, la superdotación de, de, de física, es decir, gente que son plusmarquistas. O sea, hay siete, no vamos a nombrar todas porque nos extendemos, pero de, de todas estas superdotaciones o de estas siete inteligencias, aquella que hace referencia a las habilidades sociales es realmente la más importante en el mundo de la empresa para crear estrategia. ¿Por qué? Porque esta persona que va a crear la estrategia Va a saber anticipar cuál va a ser el efecto de las posibles acciones que se acometan en el mercado y en las personas. ¿Sabéis estas, estas personas que son listas, que ven la hierba crecer, que, que son vivos, que tienen un humor muy inteligente y que además eh, hacen referencia a otras personas para hacer chistes, no en plan peyorativo para reírse de ellos, sino que, que son muy ingeniosos y que captan muy bien el comportamiento del ser humano y que hacen chistes eh, eh, muy, muy, muy inteligentes. Estas personas tienen un don especial y son capaces de, a través de ese lenguaje corporal y facial, intuir, ver y leer e interpretar cuál va a ser la reacción de un producto en el mercado. Luego hablaremos de Amancio Ortega muy poco tiempo, pero una de las cosas que destaca este señor que tiene los estudios básicos es su capacidad de observación. Es una persona con una increíble capacidad de observación Además, es muy individualista y, y es muy perfeccionista. Y esas, y esas horas de observar el comportamiento de la gente fue lo que le llevó a donde está. Que hoy sabemos qué acciones han llevado al resultado, pero lo que vamos a hablar hoy es por qué comenzó haciendo lo que hizo. Que esa es la clave, que, que es que eh, perdemos el foco. Entonces, bueno, el talento es imprescindible para poder llegar a hacer una buena estrategia empresarial. De verdad, eh, yo ahora estoy participando en un proyecto muy ambicioso con una empresa que es líder en Europa y en España no ha conseguido, eh, como es un mercado distinto y es un canal distinto, no ha conseguido entrar y entrar muy bien. Bueno, pues el tema era que faltaba esa persona que hemos conseguido con un, con un talento especial que ha sabido llevar con el mensaje adecuado al canal adecuado, lo que esta empresa tenía, que no habían sabido transmitir. Simplemente eso ha sido la estrategia. Parece una tontería, pero no lo es. Vamos a hablar muy brevemente de, de, de esto que no sé si está tapando. No sé si está tapando este icono de texto. Vamos a poner aquí: industria de diseño textil. Industria de Diseño Textiles, Inditex, la india Industria de Diseño y Textil. Este señor eh, realmente creó su empresa en 1963, Concepciones Goa, que es Amancio Ortega. Bueno, Goa es, son sus iniciales de y fabricaba albornoces. Eh, tal cual. Él sabía que, estamos hablando, tenemos que posicionarnos, tenemos que ponernos en, el, en los años eh, 60, 70, Pobreza, necesidades, familias humildes, eh, casi toda la sociedad era una sociedad eh, pues, pues con mucha carestía. ¿no? Él observa en las tiendas, en su tienda, porque empezó a trabajar a los 16 años, sus estudios son solamente de patronaje y de modista, que la gente entra en la tienda hoy y como lo que hay en la tienda es lo mismo, hasta dentro de tres o cuatro meses que viene la siguiente estación, no vuelve a entrar a la tienda porque, salvo que haya visto algo que le haya gustado mucho, no vuelve a entrar. Para cuando haya ahorrado un poco de dinero para comprarse eso otro, porque en aquella época no había dinero para caprichos. Había dinero para comer, para pagar la luz donde había luz eh, y todos muy ajustaditos. Había muchas necesidades. Año 1963. Que Zara se queda en el 75. Justo después, ya cuando empieza a desaparecer la autarquía. ¿no? lo que observa es que las mujeres tienen una tendencia a consumir y a cubrir las necesidades más y el hombre es un poco más caprichoso. Es decir, él entiende que el hombre, traducido a la era en la que estamos ahora, un hombre prefiere una camisa cara y que le dé prestigio de marca y tener dos o tres así, y una mujer prefiere tener mucho más complementos, muchas más ropas, cambiar con más asiduidad y combinar. Y, y se aburre antes. ¿no? El hombre no le importa tener cuatro camisas y ponerse siempre las mismas. Son de marca, son de prestigio. Esto soy. Pero en aquella época sí que la inquietud de ir a la tienda más a menudo era de las mujeres y que lo que buscaban más era intentar cambiar el estar más guapas. El hombre eso le daba menos importancia Y veía que en la tienda se entraba muy pocas veces... Y hasta la siguiente temporada que llegaba lo nuevo, que él fabricaba los albornoces y también ya empezó a fabricar su propia ropa, pues no volvía a entrar más porque no había más oferta y tampoco había mucho más dinero. Pero sí que se dio cuenta que cuando había varias cosas en la tienda que sí que le invitaban a eh, crear ese gusanillo de quererlo adquirir, cuando se podía alguien permitir un caprichillo, porque eso es inherente al ser humano, de adquirir el gusto, la estética, la belleza, pues iba y lo compraba. Entonces, cuando empezó a intuir que el problema que había o algo que le haría destacar es tener más variedad en menos tiempo y que no podía estar todo el año ofreciendo lo mismo donde se juntaba en la tienda primavera, verano, otoño, invierno. Es que no había fabricantes, es que no había demanda, es que no había nada. Pero eso lo supo ver a través de la observación y esto fue lo que le llevó a empezar a hacer las acciones que después les llevaron a donde llevaron. Claro, esto está lindo, porque eh, al final, mmm, cuando percibes que el mercado es de esta manera, lo que hace es darse cuenta que para poder abastecer al mercado de esas necesidades, el que tiene que fabricar es el que ya fabricaba y que tiene que hacer todo él, es decir, él se hace fabricante. Se hace distribuidor y se hace vendedor y empieza a fabricar para otros. Y lo que hace es, inmediatamente, va reponiendo continuamente con su fabricación cosas en la tienda y cosas en la tienda. Y va metiendo variantes y variedades. A nadie se le ocurría esto. A nadie se le ocurría esto. ¿Por qué? Porque veía que había respuesta. Pero luego otra cosa, el patronaje. Su capacidad de observación... Le hacía ver que de las pocas ventas que se podían hacer en aquella época que no había dinero, si encima la ropa no te sentaba bien, al hombre le importaba menos cómo le quedara. Había que vestirse. Si con tener dinero para poder vestirse era suficiente. Era que te que quedara bien. Pero sí que a las mujeres les importaba que les quedara mejor. Entonces, conseguí un patronaje que fue una de las esencias que le valía tanto a una mujer de 45 kilos que a una mujer de 65 kilos. Es decir, había conseguido en la cultura de aquí, española, un patronaje que era muy bueno. ¿Os imagináis qué pasaría si en las tiendas de Zara, de, bueno, de todo el grupo, cuando la gente se probara la ropa, no le valiera? ¿Creéis que estaría donde está? Es que uno de los éxitos es su patronaje. La capacidad de haber visto los cuerpos de una manera que no veían los demás. Ese es el talento. Y saber que sí que había una necesidad de renovación de impulso a la compra, de que la gente tenía ganas, lo que no tenía era dinero, pero que sí, que si tenía un poco de ahorro, gastaba. Bueno, pues todo eso le llevó a lo que es hoy. ¿Hoy qué es? Pues mira, el resto de los fabricantes de textil mmm, enviaron para cada cuatro o cinco meses. La gente entra de media unas 18 veces en una tienda. Tem viene, mmm, vienen dos tiradas por temporada. Primavera, verano, todo invierno aquí, pues... Eh, por cada primavera en las tiendas vienen dos remesas tres de cosas nuevas y ya luego verán y así por cada estación y que llegan cada tres cuatro meses el el Inditex diseña desde que diseña hasta que lo lleva a la tienda pasan entre cuatro y cinco semanas en una semana fabrica y lleva a la tienda si un diseño no se vende en una semana lo cancela y lo retira y busca uno nuevo con tanta novedad consigue que una persona entre de media sus tiendas 18 veces al año y de media en el resto cuatro meses. Esto está estudiado. No invierte en publicidad. ¿Por qué? Porque diversifica. ¿Sabéis cuando hay cuatro restaurantes juntos y uno siempre está lleno y los otros tres vacíos y no sabéis por qué? Pues la, las duraciones que da, la calidad de las luces, el entorno que hay dentro. Hay algo que te dice subliminalmente que te atrae un sitio y el otro que está al lado no. Bueno, pues. En vez de invertir en publicidad, invierte en locales majestuosos que están muy bien ubicados, ubicados en el mejor sitio y la publicidad es el boca a oreja. Y luego, que la ropa sienta bien a casi todo el mundo. Iba cambiando el patronaje por cultura, porque hace unos años lo que valía aquí no valía eh, en, en otras culturas porque el cuerpo era distinto. Ahora ya lo ha logrado. No podría estar donde está si el patronaje no fuera bueno, pero vais, vais a otros asientos textiles y no sienta bien la ropa. Entonces... Fijaros cómo controla todo, pero el origen fue esa observación de esa necesidad y supo cómo llevarla a cabo. Te doy variedad en poco tiempo y lo cambio a menudo. Y además sé que tú lo que quieres es cambiar a menudo y variedad y a un precio ajustado. Pero además te tiene que sentar bien porque si no te sienta bien la ropa, en definitiva... Esto fue, fue la razón que le llevó a hacer todo lo que ha hecho, que ahora ya entendimos por qué ha, ha llegado al éxito. Sí, entendemos cómo ha llegado al éxito haciendo lo que ha hecho, pero ¿cómo ha empezado? ¿Qué fue la idea, ¿Cuál fue la idea que le llevó a hacer esto? Pues fue esa. Esa observación. Y en Mercadona lo que ocurrió fue algo que ahora ya es muy normal, pero que fue el primero en darse cuenta de ello. Era una tienda, bueno era, yo lo conocí en Valencia, era una nave industrial fea, triste, gris, puro cemento, eh, todo desordenado, medio sucio, uf, cajas rotas él quería vender eh, una pues, tienda de ultramarinos eh, comestibles pero ningún fabricante le daba precio un particular compraba eh, o sea, compraba casi al mismo precio que un particular podía comprar en una gran superficie que venía de Francia como un carrefour un pica de aquella época ¿qué hizo? bueno, he sido cuenta de algo, un análisis que ahí está el talento las familias que consumen todas, pero las familias que pesan más en la economía del consumo doméstico son las de renta baja. Si yo les proporciono a estas familias una cosa de cada, o sea, en vez de cinco marcas de mermeladas con 20 sabores cada marca, cinco marcas de, de una conserva de pescado y esas cinco marcas eh, con distintas variantes, ofrezco una única casa de mermeladas con sus cuatro sabores clave. Dos conservas de pescado, el que más se consume, eh, jabón y todas con muchísima calidad, pero una sola cosa de cada a muy bajo precio. La cesta de la compra, van a tener todo lo que necesitan en mi superficie, voy a necesitar menos espacio, van a tener una calidad más que suficiente, van a cubrir todas las necesidades de la familia para los niños y para todos, solamente una marca de leche, pero muy buena, en vez de cinco marcas de leche. Y lo que voy a hacer es aliarme con un fabricante, que también esté mmm, ignorado por el mercado porque no es capaz de competir para entrar en las grandes superficies y esté necesitado de gente como yo, que también estoy necesitado de un proveedor que me ayude. ¿vale? Tú fabricas solo para mí y yo empiezo a canalizar solo tu producto, pero lo envasas con mi marca porque de esa manera eh, nos haremos fuerte. A medida que va creciendo en las ventas, pues iba creciendo también el fabricante. El fabricante mejoraba las economías de escala, le iba trasladando esas mejoras de precios y ahí se iba haciendo más competitivo. En su tienda tenía muy poca variedad, sota, caballo y rey, pero no faltaba de nada y de muchísima calidad. Eso era incuestionable, con lo cual la boca, el boca a boca hace que la gente vaya a comprar cada vez más y así va creciendo. ¿Qué hizo después? Lo mismo que también hizo Zara. La industria que empezó a fabricar solamente para él. Mercadona empezó a comprarles o obligarles a que solo fabricaran para él. Zara lo que hizo fue dice, ir buscando fabricantes más potentes con mejores precios para que hicieran sus patronajes. No sé si sabéis que los primeros que apoyaron al grupo Indites fue Amancio Ortega, que eran talleres de confección, les abandonó, se fue a Portugal y les dejó con una inversión muy grande que les abrenó. ¿No? Estos talleres lo que no pensaron es que teniendo el patronaje de Amancio Ortega, Sabiendo fa fabricar, que habían fabricado años para él, ¿por qué no fabricaron para ellos mismos y empezaron a canalizar sus mismos patronajes con otros diseños en el mercado? Si lo podían haber hecho con total facilidad, que eran, no se les ocurrió. Y luego otra cosa que también hizo Amazertega, volviendo a él, y es que no trabajaba solo con un diseñador, como hacían todos los fabricantes. Contrató a un conjunto de diseñadores porque un solo diseñador no tenía la capacidad creativa para abastecer todo lo que él soñaba en el mercado que iba a poder ofrecer. Y empezó a trabajar en equipo de esa manera. Pues en Mercadona, en vez de abandonar, lo que hizo fue comprar acciones de estos fabricantes y tenerles atados para que ya no pudieran fabricar para nadie más. De esa manera se aseguraba la producción y el bajo coste. No iban a poder subir los precios ni cambiarlos. Él participaba de esos precios. Pues ahí es donde está el talento, en esa idea. en Esa idea inicial, ya que responde a las verdaderas necesidades del cliente. Ese es el talento, de ahí nace la estrategia empresarial. Todo lo demás ya es metodología. Seguimos, vamos a ver. Hay un modelo de generación, o sea, para generar modelos de negocio, hay un modelo que es el Canvas, o el de que es fundamental, que cuando vas a crear una empresa o abrir una nueva línea de negocio, o diversificar, hay que llevarlo a la tabla. Es este modelo de Canvas o de Alianza. ¿Qué es lo que dice? Primero, tienes que ver cuál es la propuesta de valor que tú vas a ofrecer al mercado. Y ahí necesitas talento, un equipo que te asesore. Y esto se hace en equipo, toda la empresa o con la gente que crees que te puede aportar ideas buenas. La propuesta de valor es qué necesidad satisface a tu cliente lo que vas a ofrecer, un servicio, un producto, lo que sea. Si no superas sus expectativas, que lo he dicho muchas veces, a la hora de satisfacer las necesidades, vas a ser uno más. No hay un elemento diferenciador, ni hay una ventaja competitiva, ni comparativa. Tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. Luego, la propuesta de valor tiene que ser redonda. Tiene que haber una aportación de talento bestial ahí. Después segmentar los clientes. ¿A qué cliente me dirijo? Por edad, por sexo, por actividad. Mil maneras de segmentar. ¿A quién me voy a dirigir? Y ahí hay que hacer, acordaros, un estudio de mercado con fuentes oficiales por renta per cápita, por zonas geográficas, por, por etnia, por raza, por demografía, por... O sea, todo lo que, lo que vaya a ser importante para lo que quieras desarrollar. Luego, en el tercer punto de la relación, vienen eh, los canales. Dependiendo del canal que elijas, puedas tener más éxito o menos éxito. Elegir bien el canal puede ser la muerte o puede ser éxito. Elegir bien el canal supone que te va a dar más ingresos o menos ingresos. A veces hay que elegir entre un canal y otro y no puedes elegir todos porque entre ellos hay competencia. Y si tú te diriges a un canal, puede que el otro canal ya no te quiera comprar porque le estás haciendo la competencia indirectamente. Es decir, si tú vendes directamente al fabricante, no puedes vender al distribuidor que luego va a vender al fabricante. Es un ejemplo pedagógico muy, muy obvio. Tienes que, que elegir entre un canal y otro. Eh, para que se entienda bien los canales tradicionales, es el canal indirecto largo, el canal indirecto corto y el canal directo. Eso es lo tradicional, esta es la omnicanalidad. El canal indirecto largo es cuando el fabricante vende a un almacén, que vende a otro distribuidor, que luego vende a otro distribuidor y luego ya al consumidor final. Tiene que haber dos intermediarios para que sea indirecto largo. Pues del fabricante, dos intermediarios y consumidor. El indirecto corto es cuando hay solamente un intermediario y ya va al consumidor final. Y el canal directo es cuando va del fabricante al consumidor final, que puede ser otro fabricante, puede ser un usuario de a pie, lo que sea, ¿no? Y eh, luego la omnicanalidad pues, eh, te abastece todo. También puedes elegir e-commerce, la web. Hoy ya, ya esto ha cambiado muchísimo. El cuarto punto es la relación con el cliente. ¿Cómo vas a atraer a esos clientes en tu estrategia? ¿Cómo les vas a mantener cuando les hayas atraído? ¿Y cómo les vas a hacer crecer? ¿Cuál va a ser la estrategia? El talento que está en el punto uno es fundamental. Luego en el punto cinco. Vamos, el siguiente paso es el punto 5. ¿Cuáles van a ser las fuentes de ingresos? O sea, ¿cómo voy a obtener yo el dinero con este negocio que quiero poner en marcha? O con esta línea de negocio que quiero ampliar. ¿Cómo hacemos para generar esos ingresos? ¿Qué valor ofrecemos para que paguen por ese producto o por ese servicio? A veces es una estrategia a largo plazo. Entonces, bueno, eh, hay muchas maneras de hacerlo. Esto es generalista. Luego te vas al recurso clave. Elementos más importantes... Para que nuestro modelo de negocio funcione. ¿Cuáles son las personas que necesito? Igual necesito un informático, o necesito hay un experto en robótica, o necesito un experto en e-commerce, necesito una financiación extra, tecnología punta, activos fijos. El activo fijo es pues, propiedades físicas, pues naves, eh, lo ideal es alquilarlas, o locales, en vez de comprarlos. En fin. Los recursos clave es el vehículo. El vehículo de soporte mínimo que necesito. Luego están las actividades clave, ese punto 7. ¿En qué se basa el negocio? Es decir, ¿cuál es lo más importante que vamos a ofrecer al mercado? Y que funcione, y tiene que, que funcionar. Lo más importante que ofrece la empresa para que el modelo de negocio funcione, eso es la actividad clave. Son las acciones que proporcionan valor sobre el resto de la oferta existente en el mercado. Y socio clave. El socio clave es si me voy a aliar con mi proveedor o si yo quiero vender un producto y este otro fabricante vende algo que se complementa con mi producto pero se dedica a otra cosa, es esa sinergia de empresas que es lo que se va a conformar la estrategia. Pues otra empresa que dé valor añadido a mi propuesta, a mi producto, a mi servicio, pero tiene que suponer una verdadera ventaja competitiva en el mercado. No puedo ser uno más porque entonces va a ser una lucha continua por la supervivencia, un desgaste, un y ahora qué hago, un... Por eso no es, fácil, no es fácil, Y siempre hay un hueco, y siempre hay cosas para hacer. Y, y la manera de comunicar a veces es suficiente, porque teniendo algo peor, si comunicas bien, consigues más. Y si no, mira el ejemplo que hemos dicho al principio. Luego la estructura de costes. Todo lo que voy a necesitar para arrancar, todo esto hay que monetizarlo. ¿Cuánto me va a costar? Esa estructura de costes es vital. Vital. Es más... Eh, ¿Cuántas unidades tengo que vender al precio que quiero venderlas? Que es el precio que me dice el mercado, para amortizar. O este servicio, estos servicios, ¿qué coste van a tener? Para, para saber cuál es el plan de viabilidad. Y con esto, saber si me estoy metiendo en un proyecto que no lo voy a amortizar más que en 10 años, o lo voy a amortizar en un año, o si tengo que cambiar los precios, o si al precio al que tengo que salir para poder ser rentable, no me va a permitir entrar en el mercado. O cómo añado valor a eso para poder estar en el mercado de manera competitiva y, y ganar dinero y no hundirme. En fin, todo esto es un engrana lo que, eh, lo que se tiene que tener en cuenta para crear cualquier negocio hoy. He ido un poco de prisa, pero creo que, que se entendió bastante. ¿no? Eh, vamos a ver... Nada. Eh, Otra cosa que habría que tener en cuenta en estos modos de negocio. El tema de la ubicación es importante. Cuando hablábamos de, de, esta, de esta distribuidora alimentaria que se llama Mercadona en España, algo que hizo que ya se desplazara al resto de los competidores es que cuando comenzaron las grandes superficies alimenticias a vender a estos precios tan buenos, las familias cogían el coche y se iban nada más cobrar a principio de mes, cargaban el coche y hacían la compra en el mes entero. Y además, lo bueno es que había donde aparcar. Algo brillante que hizo Mercadona hace pocos años es acercar el mismo, ese precio tan competitivo con esa calidad a los barrios. La gente ya no tenía que coger el coche, podía ir andando a comprar a ese precio tan competitivo. Porque al principio se sacrificaba la compra en un solo día o en dos para comprar para todo el mes. Pues ahora acercó Todas las ventajas de las grandes superficies a los barrios, para que pudieras ir andando. Pero además les dotó de aparcamiento que nadie más tiene, más que ellos. Cuando compraba una pequeña superficie, pequeñísima superficie, donde en muy pocos metros cuadrados encuentras absolutamente de todo, porque solamente trabaja una marca con toda la variedad y lo cual y no te falta de nada, porque tiene muchísima calidad, tiene espacio suficiente para hacer un parking, porque no necesita tantos metros para que tú encuentres todo lo que necesitas. No vas a echar en falta nada. Y lo vas a tener en 400 metros, no en 1.500 que tiene el resto, porque por lo que hemos dicho. Solamente tiene un producto de cada. Bueno, eh, yo creo que más o menos ha quedado bastante claro el concepto. Las ideas que satisfacen las necesidades del cliente superan sus expectativas son la base de la estrategia. Después buscas cómo llevarlas a cabo y añadir más valor o ventaja competitiva mediante sinergias con otras empresas que perfecciona la propuesta que ofreces y donde todas las partes ganan. Si además con esta alianza consigues condicionar el poder de decisión, el éxito está asegurado. El poder de decisión es que de alguna manera obligues a la gente a comprar. Cuando tu tienda, como la de Inters, es tan bonita, es un edificio del siglo XVI, o como ocurre en Coruña, tiendas donde el suelo es de cristal y ves calzadas romanas debajo del suelo de cristal, es que no puedes por menos que entrar a ver esa calzada romana. Es que hay una calzada romana debajo del suelo. Y claro, ya que entras, pues te compras una camiseta. ¿no? Eh, pues esto es un poco todo lo que, lo que es la estrategia empresarial. Eh, Ahora si tenemos alguna duda, si queréis preguntar algo, vamos a ver qué por aquí. Eh, hola a todos. Mm -hmm. Es posible que nos el... No sé qué. Vale. Eh, tenemos alguna duda, queréis. He dejado estos diez minutillos que quedan para si tenéis alguna duda, queréis comentar algo. Podemos ver inquietudes, un detalle. Todo esto es muy denso, pero yo creo que el mensaje se ha entendido bastante. No, no sé si queréis que volvamos a retomar algún tema de, también del pasado. Creo que sí que lo vais a tener todo colgado en la web, pero bueno, lo dirá eh, Miriam que está ahora que tutelando la, la sesión. Alguien está pensando en crear una empresa, está pensando, tiene alguna idea sobre algo, queréis que pongamos algún ejemplo aleatorio de una empresa que quisierais montar. Una empresa de comida. Perfecto. Lo primero que yo haría es estudiar qué ofrecen las empresas de comida que van a ser competencia Los gustos de las personas a las que te diriges. Las edades. Los gustos cambian por las edades, sus hábitos de consumo. Esto lo tienes que compaginar con información estadística fiable de si, si, esta, si esta comida, eh, si vas a ser un servicio a domicilio, si vas a un restaurante, dependiendo de lo que sea, tienes que ver en el entorno en el que te vas a mover cómo actúan todos los actores que están ahora mismo trabajando en ese sector o en esa zona. Y sobre todo, ¿qué están ofreciendo? sabiendo los gustos, la, la tipología de, de edades y todo lo demás, puedes ver si puedes ofrecer alguna fórmula que dé un paladar en el que realmente te desmarques de todo lo que hay en el mercado. Si hay algo que realmente está... La comida, lo bueno que tiene es que va directamente a una satisfacción de los sentidos. No estamos dispuestos a gastarnos dinero en muchas cosas, pero lo que es en ropa y en comida y en ocio, lo que haga falta. Escatimamos que un céntimo de dólar o un dólar en lo que sea, pero cuando es para comer o es para vestirnos o es para caprichos, ahí no hay límite. Si buscas fórmulas magistrales que lleguen al paladar de una manera que nadie más lo hace, en un formato adecuado, Sabiendo cuáles son los parámetros del mundo de la comida, que es, eh, no sé si sabéis esto, pero ya se ha demostrado científicamente que aquella comida que cruje y que es churroscante atrae más y tiene más demanda. Que eh, el umami, que es eh, el centro de las papilas gustativas que más satisfacción manda al cerebro, son sabores que están muy estudiados. Si consigues sacar esos sabores informándote de cómo se consiguen, que es con una amalgama de mezcla de productos, de sal, azúcar, picante. Ya tendrás un boca a boca muy bueno cuando vayas a salir. Pero sobre todo tienes que hacer un estudio de las estadístico de quiénes son tus, primero, tu segmento objetivo. Edades, gustos, cómo están satisfaciendo la necesidad, qué puedes ofrecer tú que no ofrezcan los demás, cómo se lo vas a hacer llegar. Eh, los precios a los, que, eh, a los que te vas a dirigir. Luego, tiene que haber productos estrella, algo estrella que haga que la gente comente lo bueno que es, que es esa comida y el canal eh, adecuado de cómo vas a llegar hasta ellos. No sé, no me has dicho, Mónica, si va a ser online, si va a ser en, in situ, va a ser con, con un local, o, o si vas a hacer catering para venderlo a restaurantes o a hoteles, por ejemplo o otra fórmula, ¿no? Pero lo que hemos visto en cualquier caso en el panel, hace un momento, en este, vamos a ver, el primer paso es segmentar a los clientes, en qué canal vas a distribuirlo, la propuesta de valor es lo más importante, qué vas a ofrecer, porque si te quieres dirigir a, a un segmento eh, de por ejemplo de otra cultura que viva en esa zona aquí hay restaurantes mexicanos que se especializaron solamente en comida mexicana y tenían un éxito terrible y la comida mexicana pues tienes que ver cuál es tu propuesta de valor ya que segmentos se dirigen y los puntos que hemos visto en el slide de, de la generación de modelo de negocio pero por ahí arrancaríamos esa sería la manera más rápida de Tienes que observar mira, la competencia, qué es lo que está ofreciendo en tu mismo canal, con tus mismos clientes eh, y con los mismos gustos. Si es algo más, la ubicación también es importante. O sea, es muy abstracto, habría que ver detalles. Si es comida, con sabores. Sabores e imagen de la comida. La comida tiene que estar muy bien presentada, tiene que ser atractiva visualmente, tienes que trabajar los sentidos. Eh, buscar fórmulas de sabores, reúnes a todas las familias, a los amigos, haces pruebas de comida hasta que des con el paladar. Entra en Internet y mira qué es el umami, en qué consiste, cómo se consiguen esos sabores. Luego hay una máquina brutal, brutal que, que supongo, no sé si se ha llevado aquí, que aquí se llama Thermomix y es que no quiero hacer publicidad, pero que la están utilizando todos los restaurantes para conseguir unos sabores increíbles. Eh, sería la manera de empezar a ensayar productos que se diferencien de la competencia. Tanto la visual como el paladar tiene que ser distinto. Si no, eres una más. La presentación del plato, el entorno donde va a estar tu cliente, las luces, la calidad de las luces, las mesas. También tienes que tener, también tienes que tener eh, un entorno en el que, sean, que estén cómodos, un entorno agradable, cálido, pero que no se te sienten en ese restaurante todo el día, porque necesitas que vengan clientes nuevos, con lo cual la comodidad tiene que ser relativa. Eh, uf, aquí hay mucho que hablar de eso, pero tienes que dar con sabores. Yo he visto restaurantes y, y bares de tapas donde hay cola para entrar y los de al lado no hay nadie. Y dan muchas tapas y mucha variedad, pero no está rica la tapa. El sabor, la presencia, los colores, siempre una pizquita de verde. Ahí se sabe que el color verde con el color rojo combinado en un plato atrae mucho visualmente. Mucha, fíjate, fijaros una cosa, cuando las mujeres vais de tiendas y vais a ver cosas, o museos, lo que vais a ver, tenéis, tenéis una necesidad de tocar, de, de, de percibir la textura y las formas a través del tacto. Sin embargo, el hombre, cuando va vuestro marido o vuestro, vuestro chico como vosotras, va con las manos en los bolsillos y va pasando por los pasillos, viendo las cosas, no tiene esa necesidad de tocar. Bueno, pues toda la percepción está de vuestra parte. Si trabajáis bien las percepciones, si trabajáis el estímulo inconsciente que trabaja el cerebro reptiliano, que es eh, la parte animal, vais a tener una respuesta muy buena. Y tú no recomiendas nada que no te sorprende, pero cuando hay algo que, que realmente está rico, rico, lo recomiendas. Pero tiene que ir acompañado de todo lo demás. El lugar, las luces, la luz blanca está desaconsejada, la luz cálida está aconsejada. Son muchas cosas a tener en cuenta, pero trabajar las percepciones y el sabor. No salgas al mercado si no tienes cuatro o cinco cosas que realmente todo tu entorno te haya dicho brutal, pero que no, que no te hagan la pelota, que no, que no sean condescendiente contigo. No, realmente digas, esto sí que sí. Si está bueno muy bueno, no es suficiente. Tienes que te ir a algo más. Sé que no, no te he desarrollado el, el negocio, pero sí que te he dado unas pautas de cosas a tener en cuenta. Tienes que trabajar por la excelencia. Y luego ver ideas de chefs a nivel mundial, cosas que han hecho. Mm, originales, propuestas originales originales, con sabores originales. Siempre hay cabida en el mercado para la comida. Siempre hay cabida para el ocio, para, para el calzado, para la ropa, para los coches, para los relojes, para las joyas. Para eso siempre hay cabida. ¿A una cosilla más por ahí? Bueno, quedan dos minutillos. Gracias a ti, Mónica. Y si encima consigues que sea bueno y no engorde, pues ya yo te cuento, si pones las calorías que tiene cada tapa, pues te haces oro. <ríe> que ahora está de moda No de cuidar mucho el cuerpo. Pues, eh, no sé, Miriam, si, sabes que me digas otra cosa. Ya es la hora. Eh, podemos cerrar la sesión o como me digas? Sí, finalizamos ya. Pues muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención. Eh, espero que os haya sido de ayuda lo que intentaba es sacar este sexto sentido de cómo pensar a la hora de hacer cosas, de hacer estrategia. Sobre todo ese sexto sentido de pensar, de arrancar. Nada más. Gracias nuevamente y un saludo y un abrazo para, para todas y para todos.